De un marajá llamado Barbanella. Era inmensamente rico. Su palacio rosa estaba rodeado del mar y montañas altísimas. Comían platos de oro. Sus elefantes tenían diamantes incrustados en los colmillos. Los mejores diseñadores de Londres hacían sus trajes y los cosían con hilos de oro. Era rico y vanidoso. Sus súbditos lo odiaban por malvado, porque los tenía en la miseria. Cuando terminó el invierno, Barbanegra estaba tan aburrido que pensó que era el momento de casarse. Llamó a su padre Panza Cuadrada, un hombre bajito y panzón, para que le buscara esposa. Lisa, hija de un marajá riquísimo, fue elegida. Se casaron y hubo una gran fiesta. Liz estaba elegantísima, pero no sabía leer ni escribir. Porque antes los papás decían que para qué estudiaban las mujeres si el marido las iba a mantener. Liz era obediente y sumisa, y a todo decía que sí. Barba Negra enojado le reclamó, ¡Mujer, no puedes decir de vez en cuando no! Liz espantada dijo, eh, —Sí, sí, cariño. Se separó de ella dos semanas después. Le construyó el Palacio Verde Esmeralda y la llevó allá. Lisa lloró poquito. Ahí cuidó el jardín. Tenía una voz muy bonita y cantaba. Barba Negra decidió casarse por segunda vez y habló con su padre, el del nombre elegante, ¿se acuerdan? Panza Cuadrada le dijo que por guapo le convenía una mujer inteligente, una que dirigiera a los cortesanos como Ana, hija del visir, componía canciones y cantaba acompañándose del citar. Ana y Barba Negra se casaron, pero en el registro civil del rey. No hubo fiesta ni tampoco invitada. Al otro día, Barba Negra esperaba a Ana para pasear por los jardines. Ana no llegó por estar componiendo canciones. Él hizo un berrinche y le gritó, ¡Te prohíbo componer tus estúpidas canciones! ¡Jamás volverás a tocar el citar! Durante la cena, Ana marcaba el ritmo de la música con sus dedos y contó a los invitados el berrinche de Barbanegra lo imitó tan bien que se morían de risa. Barbanegra estaba verde de coraje. Después de cenar, Ana, el mentado citar y la máquina de escribir se fueron al Palacio Verde Esmeralda. Ana y Lisa se conocieron, cantaron, tomaron té y se divirtieron con las imitaciones de Ana Barba Negra se quejó con su padre Le dijo que, que era muy desgraciado ah, pues, Las mujeres no lo comprendían La primera lo aburría La segunda era inteligente Pero burlona y cruel Quería probar suerte otra vez Y el niñito de 30 años Le pidió ayuda a su padre para que le buscara otra esposa Panza Cuadrada le dijo a Barbanegra que Zelda era princesa, la heredera y tenía más diamantes que ellos. Zelda llegó al palacio de Barbanegra en avión privado, con secretaria canadiense, peluqueo parisino, muchos perros y muchas maletas. Esa tarde era la boda. Y el palacio estaba lleno de invitados. Cuatro horas después, se fueron murmurando de la novia. Ella no apareció. Llegó ocho horas después, vestida con pantalones de mezclilla y sin vestido de novia. Barba negra se jaloneó la barba de puritito coraje. ¿Lo había dejado en ridículo? Al otro día, Barba Negra esperaba a Zelda para desayunar. De pronto pasó un avión. Preguntó qué sucedía. Ahí los aviones no pasaban con frecuencia y le dijeron que Zelda se había ido a los conciertos en Salzburgo, en Austria, porque le encantaba la música. Un mes después regresó y al día siguiente se largó a París. Y regresó veinte días después. Barba negra echaba espuma por la boca. Y dijo, no aguanto más, también me separaré de esta. Y la mandó sobre el Palacio Verde Esmeralda. Zende conoció a Lisa y a Ana. Cantaron y pasaron una tarde muy agradable. Cela se fue a París y prometió traerles discos libros, grabadoras e instrumentos. Barba Negra estaba muy deprimido. Le pidió ayuda a su padre que le buscara otra mujer. Y procura hacerlo bien, padre, porque ya me estoy cansando. Panza Cuadrada dijo que su hijo era un hombre de carácter fuerte. Eso sí, muy guapo, con mucha personalidad y necesitaba una muchacha sencilla, modesta, dulce, que le lavara, le planchara, cocinara, que fuera una mujercita de su casa, sin pájaros en la cabeza, como Florina, la hija del cuidador de caballos. El marajá se sorprendió, pero dijo que sí. Barba Negra mandó el acta de matrimonio a casa de Florina que se casó sin haber visto al novio. Era la cuarta esposa y no hubo fiesta. Barbanegra estaba contentísimo con Florinda. Era cariñosa, trabajadora y le daba gusto en todo. Dos meses después, Florinda le pidió permiso a Barbanegra para estudiar y ser una mujer culta para no avergonzarlo con sus amistades por ignorante. Barba negra, halagado en su vanidad, le dio permiso. De inmediato llegaron profesores, libros, un órgano y un violonchelo. Florinda aprendió a tocar los instrumentos rapidísimo. Fue una alumna superdotada. Ahora Florinda estaba distraída. Cuando Barba Negra llegaba de cacería ya no lo esperaba, ni le ponía sus pantuflas, ni le daba su vasito de vino. No lo escuchaba, le llevaba la contraria, lo corregía cuando no hablaba bien, cuando sorbía la sopa y hasta cuando hablaba con la boca llena. Barba Negra se sintió humilla y se deshizo de su cuarta esposa. Llevaron a Florinda al Palacio Verde Esmeral, sentada en su silla y sin levantar los ojos del hilo. Las tres esposas quedaron contentísimas. Florinda era simpática, cariñosa y tocaba el violonchelo maravillosamente. Barba Negra proclamó en todo el reino que estaba enferma del puritito coraje en realidad, tenía un resfriadito, pero llamó a los mejores médicos de la India para que lo curaran. El doctor más viejo, presumido y tontorrón, tenía farma de ser el mejor de todos. Le aconsejó que se casara. ¿Qué qué? ¿Casarme? ¡Pero no he hecho otra cosa que casarme! ¡He probado todas! ¡Ricas, pobres, ignorantes, crueles, egoístas, insoportables! ¡Ya no las aguanto! El ingredido doctor, con aires que da la ignorancia, dijo, ¡Prueba una jovencita para que la eduques como tú quieras! ¿Serás un padre para ella? ¿Te acompañará en tu vejez? Y así fue como Liliana, una hermosísima jovencita de 16 años, llegó al palacio. Ella bailaba, cantaba, tocaba la flauta, recitaba poesías, pero al ver a Barba Barbanegra se espantó. Al otro día de la boda, Liliana encontró a Barbanegra en pijama, ojeroso, panzón, y mirándose la lengua en el espejo. Lilian estaba fresquita como una rosa, y al verlo soltó una carcajada que su risa resonó en todo el palacio. Barba negra dio un alarido y gritó, ¡Fuera de mi vista! ¡No quiero volver a verte! Al otro día, Liliana formó parte de la orquesta del Palacio Verde Esmeralda y lo hacían muy bien. Ala propuso hacer una gira por todo el país con el espectáculo musical que relataba la vida matrimonial de Barbaneta. Primero lo hicieron en el reino. Ana se puso una barriga postiza y una barba color azul. Imitaba al marajá también que a los campesinos se les salían las lágrimas de risa. La función tuvo gran éxito. Los súbditos de Barbanegra que lo odiaban y le temían, se reían en su propia cara de los emisarios que cobraban los tributos y no pagaban. Barbanegra fue investigada. Los campesinos al verlo tan ridículo, menos pagaron barba negra avergonzado, vendió sus palacios, en las esmeraldas, diamantes y yo a la Riviera Francesa. Cuenta que vive en la ruina, en una casa chiquita, siempre está furioso y nadie lo recuerda. Lisa, Ana, Zelda, Florinda y Liliana han actuado en los teatros más importantes de Europa, de Asia. Han recorrido todo el mundo. Dicen que pronto vendrán a México, porque sigue siendo un éxito el espectáculo Los Relatos Matrimoniales de Barbanero. Gobierno de México.